Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó Kennels, Tenerife, Canarias. Ayer me visitó un amigo y estuvimos char... del mundo del presa canario y estuvimos hablando largo y tendido sobre el origen del perro de presa canario. Claro, esto tiene distintas épocas. Yo le decía, esto viene de muy atrás y entonces yo le explicaba y él me dijo ¿por qué no haces un vídeo y lo dejas un poco más claro? Hombre, yo pienso que ya en los vídeos que vengo haciendo que desde el primero ya queda bastante claro y lo que llevo escrito pero bueno, ya que se empeña, eh, pues que precisara un poquito más desde su origen hasta nuestros días, bueno, pues allá va eh, a lo, los perros de presa canarios, eh, lo mismo que los perros de ganado de Fuerteventura y del resto de las islas, empiezan llegando eh, a Lanzarote y de ahí pasan a, a Fuerteventura y luego a medida que va evolucionando la conquista de las islas canarias, pues se van extendiendo por todas las islas mediante importaciones y yo me imagino que parte de estos perros, una vez que ya estaban en Fuerteventura, como ya he dicho en alguna ocasión, pues los fueron llevando al resto de las islas, aparte de los que trajeran luego, lo mismo que con el ganado vacuno, caballar, bovino, caprino, porque aquí había muchas cabras, pero luego los, los conquistadores y colonos trajeron sus ganados de la península ibérica, por la digo, de España, por las razones que fueran. Bien, entonces... Eh, me refiero otra vez a los acuerdos de los cabildos, que es donde realmente se les menciona, porque en el, y yo sostengo que fueron traídos los primeros perros eh, en 1404, lo mismo que los caballos eh, y otros animales, dicen, ¿no? Voy a hacer una precisión, voy a hacer una precisión que me di cuenta ayer que es repasando el libro mío que hacía años que yo no le echaba un vistazo y entonces me di cuenta que cuando dice 500 piezas de armas e igual número de hombres, ¿no? De hombres de guerra. Eh, en alguno de los vídeos he dicho, no sé si eran 50 o 100, no, no, no, no. Si en la cuando llega Jean de Betancur y Salle vienen unos 63, unas 63 personas aquí, ¿no? Parece ser que venía alguna mujer. No recuerdo bien. Bien, pero ya en el, en el segundo, cuando va eh, Juan de Bettencourt a, a entrevistarse con Enrique III de Castilla, pues bueno, dice que soy yo, esos datos, yo los conseguí. Eh, los extraje del, de Millares, Agustín Millares Torres, de que eso, eh, lo, lo había, eso, esos documentos proceden de los archivos de, de Sevilla. Bien, y a, ahí dice eh, no sé cuántos caíces de trigo, habla de 500 piezas de armas, igual número de hombres, no 50 o 100. O sea que, comparado lo que había aquí, de lo que había venido, de, de Francia, pues imagínense usted, 500 personas y después pues ya no se especifica más. Bueno, pues yo sostengo que junto con los caballos, aquí vienen entre esos otros animales, los perros, porque acto seguido estaban corriendo la isla de Lanzarote con mmm, acompañados de perros, como que iban de paseo, ¿no? pero vigilando a los aborígenes. Bueno. Pero la primera referencia a los perros de presa viene en los acuerdos de los cabildos, en las ordenanzas. ¿vale? Eh, y eso mmm, no hay que confundirlo, eh, porque a veces uno dice ordenanzas, bueno, pues ahí en lo que he estado yo comprobando en los textos, en los libros que tengo yo aquí, ¿eh? te vienen acuerdos, tanto en Tenerife como perdón tanto en Fuerteventura como en Tenerife. acuerdos, eran acuerdos que a los que reunidas las personas que trataban este tema las autoridades, y entonces acordaban ciertas ordenanzas para eh, la tenencia de perros ¿no? y el control de los perros bien, entonces, acuerdos pues en esos primeros acuerdos y se repiten en el tiempo pues se refieren a perros de ganado y a perros de presa eh, en todo momento, no a lanos ni perros de toro, como ya se ha, se ha dicho en varios libros, digo en varios vídeos y a eso lo escribí hace muchísimos años. Bien, entonces... Eh, aquí se trajeron también los perros de pastor, los perros de aguas, los perros de caza, los podencos, cuando se trajeron los conejos para cazarlos, pues perros de caza, que eran los podencos, lo que hoy se denomina como podencos. A partir del registro de esta raza, eh, se empieza a llamarles podencos, pero aquí en Canarias se les sigue llamando perros de caza a los podencos. Bien, Entonces se traen los podencos y los mastines. Porque dice, ya lo hemos visto en estos últimos vídeos eh, de Viera y Clavijo, que dice con bravos mastines del país en Fuerteventura se da caza a los asnos asilvestrados de origen africano que se conservan en Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de las islas también los hay que se trajeron de Fuerteventura. Bien, que son unos, son unos asnos, eh, tordos grisáceos, pequeños, bueno, pues que mataron, cazaron unos 1500 con bravos mastines del país, dice Viera y Clavijo en su historia. Bien. Y posteriormente dice los perros más comunes, como hemos visto, eran mastines y relata los otros perros de pastor, perros de caza, perros de agua, etcétera, etcétera, sabuesos. Entonces, ahí se habla de perros de presa. A secas, perros de ganado, a secas, va pasando el tiempo, los siglos y llegamos a la época de las pechadas o peleas de perros. Eran esos perros, como ya he repetido en distintas ocasiones, esos perros de las pechadas eran aquellos perros de, de, que traen de, de España. Pues al parecer no. Los perros que se traen de España ya a principios del siglo XX parece ser que ya no había. Porque cuando yo entrevisté, y está en, el libro, en mi libro, en las entrevistas que hice, hice varias. Allí simplemente publiqué tres. A Demetri Trujillo, Salvadorito y Panchito Saavedra de Galdar. Salvadorito de Telde y Demetri Trujillo, que a veces se me olvidan los nombres, pues del Barranquillo Don Zoilo que se llama, ¿no? porque es un barranco poblado bueno, allí en las palmas de Gran Canaria. Bueno, esta, Estas personas ya murieron hace muchos años. Bien, cuando yo les pregunto, y lo pueden ver en el libro, les pregunto si conocieron y cómo eran los perros de presa tradicionales, o sea, tradicionales de la historia de Canarias, ni no los conocían. A Salvadorito dice que de la marquesa de la Vega Grande, de Arucas, a un perro que podía ser, pero tampoco él sabía, él no sabía tampoco si ese era el verdadero de los siglos pasados Lo, el resto eran perros producto de cruces eh, ¿cómo les llamaban? como ya he dicho en distintas ocasiones a través de, de décadas pues le llamaban perro presa en singular perro presa ¿Eh? y en plural pues perros de presa nada más bien en nuestros días perro de presa canario pero cuando que ya lo he planteado cuando se les empieza a llamar perros de presa canarios como si de una raza se tratara no perros tipo presa que es lo que yo explicaba ya hace muchos años décadas eh, que se, yo les llamaba perros de tipo presa porque eran producto de cruces como ya se pudo ver eh, que quede bien claro, para no tener lo que está repitiendo constantemente, que es lo que yo le decía a este amigo de ayer, pues cruces de perros mastines del país, o sea, aquellos perros de ganado que se mencionan en los, en los acuerdos, eh, eh, perros de los de presa, aquellos eran los, los perros de presa, bien y eso llega probablemente hasta principios de siglo. eso eran los perros de presa. Pero cuando, los productos de cruces yo empecé a llamarlos perros tipo presa, para diferenciarlos posterior, de los posteriores perros de presa canario. Porque aquella, en la época de las pechadas, de las peleas de perros, que terminan eh, allá ya de, prohibidas, prohibidas eh, eh, a mediados de, los, de, la, de la década de los eh, 50, 60. Pues mmm, a esos perros eh, eran producto de cruces, de, de perros de Fuerteventura, de los, de los perros ganaderos. Eh, no creo yo que hubiera perros de presa en esos perros de las pechadas, que es a lo que voy, ¿no? Eh, pero sí de los perros de ganado que se mantuvieron hasta nuestros días, aunque ya han llegado muy mestizados. Eh, irreconocibles, yo diría. Eh, se conservan, como ya he dicho, de capa bardina, todos de capa bardina, pero antes había distintas capas, eran distintos, eran mastines de distintas capas, como son los mastines de España que son de distintas capas. Yo digo, y eso no lo descubrí yo, me lo contó este señor de 83 años, que entrevisté en la feria de ganado de, sí, de y Maquinaria agrícola en Tefía, Fuerteventura, Bien, pues esos perros, dice que las había distintas capas, que eran grandes, o sea, que eran mastines y punto. Como dice Villar y Clavijo, eh, cuando en mil, la matanza de asnos salvajes, 1591. Bien, entonces, luego ya con las pechadas y todo eso, pues, mmm, mastines eh, del país, mastines traídos de España en esas mismas fechas... ...que no dejan de ser los mismos mastines de siglos pasados... ...y los que hay en este momento son los mismos mastines también... ...pero claro, en, a través del tiempo pues quizás hay pequeñas diferencias... Eh, ...quizá antes había más calidad en cuanto a perros de guarda, por ejemplo... ...pero en fin, los mastines de hoy en día, los, los mastines de los ganaderos... ...que yo los he visto y los he tenido pues mmm, siguen siendo descendientes de aquellos mastines. El prototipo racial yo pienso que no ha variado. ¿eh? Y los que hay en Portugal, eh, detrás de los montes, por ejemplo, eh, básicamente, y hablaremos del el, el, el, el perro ganadero más pequeño, es el cao de Castro laborero, que ya le dedicaré un vídeo especial. Ahora vamos a pasar del tema, porque no tiene que ver con estos de Portugal, de fechas pasadas, de siglos pasados. Pero que esos vienen también de los mastines españoles, porque no hay que olvidar que España y Portugal son colindan, o sea, y, y hubo, pues, no sé si fueron 60 o 70 años, que fueron eh, la, misma, la misma nación, el mismo país, eh, por cuestiones de matrimonio, eh, por Felipe II y tal. Entonces, eh, perros de presa, o perros presa, un perro presa, eh, hasta cuántos se les viene llamando así, ese tipo de perros de tipo presa, sin concepto racial. Nadie se había planteado el crear una raza, ni concebir una idea como raza, que eso podía ser una raza, no tiene nada que ver eso. Entonces, como ya he escrito hace muchos años y también... Eh, lo he dicho en estos vídeos, eh, es a partir del artículo que yo escribí en casa de Manuel Martín Bettencourt eh, un domingo, si no recuerdo mal, un, era un artículo corto, como de medio folio, poco más o menos, y se publicó en el periódico El Día. Eso fue a finales de la década de los 70. ¿Vale? Entonces... En ese artículo eh, se publicó en el periódico El Día, y yo no tengo el recorte. Manuel Martín Betancourt, estoy seguro que lo tiene, y alguien más. Y pueden certificar si lo que yo digo es o no es cierto. Bien, Pero es que antes de ese artículo, yo ya en el proyecto de estándar que elaboré, tomando como punto, digo como perros guía, diríamos el prototipo, Bobby y Piba. Hice mediciones de ambos, del macho y de la hembra, y eso me sirvió a mí para el proyecto de raza que se publicó en la revista Doggy People en Madrid, porque en un vídeo, que después ya corregí, yo me confundí, eh, que, que se publicó en Barcelona. No, me confundí porque ese artículo... De ese proyecto de raza, eh, con una especie de artículo que lo acompañaba, pues se publicó por medio de eh, Gabriel Palacio, que se lo dio a Josefina Gómez Toldrá, juez canina, juez canino eh, de ra varias razas, internacional, y como esta señora tenía cierta influencia y tenía amistad, con, me parece que se llamaba el director Dionisio Borja, me parece, no eh, pues se le dio y lo incluyeron en las revistas, fue publicado en la revista Doggy People, no tengo el número, no recuerdo las fechas, pero se publicó. Bien, pues ahí yo hablaba del perro de presa canario. Antes de finalizar, eh, fue, tuvo que ser en el 1700, digo... 1978-79, pienso yo, por ahí por ahí andan los tiros, ¿vale? porque la primera camada yo la obtuve en el 1977, y cuando yo escribí el, el, ese corto artículo eh, planteando cómo hay que llamar a este tipo de perros, eh, que se publicó el periódico el día, yo decía eh, perro basto, bordón no. bueno pues entonces eh, yo dije perro de presa canario por ser de Canarias pero es que eso fue, eso fue eh, antes de que se, creara, que se fundara el club del perro de presa canario eso fue cuando eh, yo le vendí el perro unos meses después de haberme comprado Manuel Martín Betancourt el perro Mahán. Cuando yo escribí ese artículo en su casa, que yo llevaba la máquina en su maletín, li, eh, Olivetti Lettera, pues el, el perro Mahan tendría que nació. Eh, si la primera camada que yo obtuve con Bobby Piva fue en el 1977, eh, este Mahan era hijo de Felo y de Tamai, lo cual quiere decir que pudo ser en el 1980. 80, finalizando 1980, probablemente. Bien. Luego, en el 1980, podría ser en el 90, cuando yo escribí ese artículo que se publicó en el periódico El Día. Y el club de Tenerife, eh, que luego pasaría a ser oficial, eh, pues se fundó en el 1982. Pero no pasó a ser oficial hasta pasados unos años, cuando la Sociedad canina que ya pasó a ser Club Español del Perro de Presa Canario, ya cuando lo reconoce la Sociedad canina Española. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue posterior al 1982, bastante después. Y eh, en el 1983 se fundó el Club de las Palmas, ¿eh? un año después, o un, varios meses después. Por consiguiente, eh, cuan, eh, a lo que iba, hay personas que dicen y he visto algún vídeo de personas del club o jueces del club que hablan como que se le, eso de perro de presa canario es a partir del momento que lo reconoce la, la, la, el club, que lo reconoce la sociedad canaria española. No no es cuando lo reconoce la, club, la, la sociedad canaria española, reconoce el club del perro de presa canario, pero el club cuando se funda, se funda con la denominación de, es, eh, no español, sino club del perro de presa canario, pero eso de perro de presa canario lo toman ya a partir, y en Gran Canaria lo mismo, que es cuando se le empieza a llamar perro de presa, canario como si fuera raza, con el concepto de raza. Pero eso se debe a los artículos anteriores que yo publicaba en el periódico El Día, ¿eh? anteriores, cuando yo empiezo a escribir en el periódico El Día, en 1976, al principio publiqué algunos artículos y alguna crónica que no tenía que ver con perros, pero enseguida empecé a escribir sobre perros canarios. Entonces, yo no recuerdo ahora exactamente, pero probablemente lo primero que escribí yo de perros en el periódico El Día podría ser, el, ser en el 1977, que es cuando yo obtengo la primera camada, quizá a finales del 76, ya como si de una raza se tratara, y a partir de entonces se empezó a llamar ya, perro de presa canario, cuando se funda el Club de Tenerife en el 82, en ese 82, perro de presa canario, en el 83 en Gran Canaria, perro de presa canario, y desde entonces ya, pues, para el mundo, se fue extendiendo, ya fue perro de presa canario. Y el proyecto de estándar, ya lo he dicho en distintas ocasiones, y si no, que escriban, demostrándolo con hechos, eh, de que no fue basado ese estándar oficial del club, que no era oficial porque no había sido reconocido, pero sí del club del perro de presa canario tomaron como modelo, en el amplio sentido del término, ¿eh? el que yo publiqué, o que me publicaron, que, ah, perdón, el, está, el proyecto de estándar primero lo publiqué, si no recuerdo mal, en el periódico El Día, no lo afirmo, pero me parece que sí, y luego se publicó la revista Doggy People, podría ser, y si ese artículo, ese proyecto de estándar, a mí me visitó eh, Gabriel Palacio en Tamaimo con Manuel Martín Rabadán, que era arquitecto, que estaban haciendo las milicias universitarias aquí, que fue cuando yo los conocí, que me llamó Gabriel Palacio de Barcelona y Manuel Martín Bar Rabadán de Madrid, y residían en la calle Castillo en un piso que tenían alquilado, me parece que era entre cuatro estudiantes y los cuatro estaban haciendo las milicias universitarias. Bien, entonces, si no recuerdo mal, Manuel Martín y, y, y Gabriel Palacio me visitaron en Tamaimo, pues pudo ser en el 1976-77, 77 pienso yo, ¿eh? poco más o menos, sí, 1977, que estuvimos hablando de, de los perros de presa, y yo estaba empezando, entonces eh, fue cuando Gabriel Palacio me dijo en una conversación que si yo no presentaba perros a las exposiciones, que me iba a tener que retirar de la cría de perros, y yo le respondí a él, fíjense si tenía los conceptos bien claros, le dije yo a él que ya lo veríamos, porque había distintas maneras de practicar la cinofilia, y que yo no pensaba ir a exposiciones, porque las exposiciones, ya lo decía en aquel entonces, era la muerte del perro útil, del perro funcional, y eso se ha confirmado, porque se ha confirmado que yo he podido seguir en la cría durante todos esos años, y he tenido mucho éxito, yo mis perros de presa los vendí siempre sin tener que ir a exposiciones, los pastores alemanes de línea de exposición, yo los vendí todos muy bien, hasta que ya, en, ya enfilamos la crisis financiera de 19, 1908, eh, de, perdón, del 2008, y entonces, pues bueno, pues ya, pero fue por la crisis, no porque yo no presentara perros a exposiciones, yo no he presentado ninguna raza de perros de los que he criado a exposiciones. ¿eh? Otra cosa es presentar perros eh, a confirmación de raza, y en una ocasión presenté en exposición y presenté dos perras majoreras fuera de concurso y algún perro de presa porque me lo pidió, la única vez que yo recuerde, ¿eh? porque me lo pidió eh, Remedios Márquez, presidenta de la Sociedad Canina Española, perdón, Canaria. Bien, entonces, es a partir de ahí, de esas fechas, que se le llama perro de presa canario. Punto. No hay otra. Ahora tengo aquí unas notitas que he ido apuntando. Ah, bueno, muy importante, también porque hay personas que no lo saben. La primera muestra de perros de presa canarios se presenta en el Viera y Clavijo en planea formal muestra, porque no estaba reconocida la raza todavía por la Sociedad Canina Española si no recuerdo mal. Y la primera muestra en el 1986. Y la primera muestra en Gran Canaria, en el Vier y Clavijo, aquí en Santa Cruz. Y en Gran Canaria, en Santa María de Guía, eh, en el 1987. Entonces, puntos que ayer estuve hablando yo con este amigo, importantes. Eh, las capas las capas ahora estamos hablando he estado yo haciendo un vídeo en donde uno o dos que donde menciono lo de la capa de las manchas blancas ¿no? y que invaden la cara y el cuerpo y el dorso y tal y que cual me niego a eso, me he negado siempre Fui el primer defensor del el, el, el, el perro eh, estándar. En el proyecto de estándar está corbatos, o sea, de mancha blanca, corbatos, eh, acollarados alrededor del cuello, una lista blanca en la frente, hasta la nariz sin invadir la nariz, calzados y bragados. Bien, eso está recogido en el proyecto de estándar. Y se basaron en ese proyecto, repito, los del club, que después pasó a ser oficial por la Sociedad Canina Española, fue reconocido. Y luego ya por la Federación Cinológica Internacional. Bien, entonces, que conste, yo ya en el proyecto de estándar hablaba de esas manchas blancas. Pero no del cuerpo en general no de la cabeza o caretos, media cabeza, blanca, no estaba recogido y nunca ha estado en el estándar. Se hablaba de un 40%, pero es que eso era en una época en la que estábamos en cierto modo poniéndonos de acuerdo, mejor dicho, en cierto modo no, estábamos debatiendo de Gran Canaria y de Tenerife y en aquellas dos sesiones de cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde en Gran Canaria, las fuerzas vivas más representativas de Tenerife de Gran Canaria, eh, pues allí estuvimos mmm, redondeando un poco el estándar, matizándolo. ¿no? Y entonces eh, se hablaba del 30%, del 40% y al final el club, el club español del perro de presa agrario, pues, eh, bueno, llegamos al acuerdo... Porque ellos no estaban, no estaban por las manchas blancas. Porque, claro, aquí en el club, como habían cruzado bastante con Bullmastiff, ¿eh? distintos criadores, les daban la capa uniforme. Eh, de, lo que yo, de lo que ellos utilizaron de lo mío, que fueron muchos perros, eh, hijos, nietos, bisnietos, eh, pues aquí en Tenerife... Eh, lo de las manchas blancas quedó casi que hasta cierto punto desterrado. Le salían pues leonados, cuando introducen el bullmastiff, arenas eh, y bardinos, de capa bardina, más claro, menos claro y tal. Y calzado de blanco, por ejemplo, piba era calzada de blanco y tenía un poco de blanco en el pecho y tal y igual. bien Y tamay, pues eh, si no recuerdo mal, también era calzada de blanco y, y bueno, y no me dio tampoco a mí perros manchados. Los perros manchados míos empezaron con el cruce del perro del comisario de policía, que no sé si era de Gran Canaria, que trajo aquel perro de Antonio Carpintero, eh, que era producto de cruce de American Stafford, de Bull Terrier y de un cruzado de mastín napolitano, porque Salvador, no sé si tendría algo que ver, no sé si Salvador, que me acuerdo ahora Salvador, que estuve en su casa con Clemente Reyes y alguien más, tenía en la azotea un cruzado en primera generación de mastín napolitano. En aquella época se puso de, de actualidad de los mastines napolitanos que trajo Gustavo Rodríguez de Bañaderos. Ahí empiezan las cruces con mastín napolitano para sacar perros, Tipo presa, para las pechadas. Ellos no pensaban en estándar ni en colores, sino que los colores era lo que le transmitía el mastín napolitano y tanto si eran machos como si eran hembras, como los mastines ingleses que trajo también, no recuerdo si dos parejas o una pareja, Gustavo Rodríguez, yo los vi allí en su casa en Bañaderos, que lo visité en el criadero de perros Dinolandia. ¿Por qué le puso Dinolandia? Bueno, pues este señor, yo conocí... Eh, a la señora con, yo no sé si era esposa o no, porque él se había divorciado, ya murió hace muchos años. Este señor se había divorciado hace años y se emparejó, no sé si se casó con una señora muy ardable, muy... se le daban muy bien las relaciones públicas y entonces Gustavo Rodríguez empezó, criado, empezó criando Doberman. Cuando empezaba el Doberman a conocerse en España, no se conocía y el Rottweiler vino después, años después pues en Canarias lo mismo, entonces él tenía un perro, el primer perro que tuvo Doberman, se llamaba Dino, entonces a su criadero, un pequeño criadero que tenía allí en la finca, en la finca de Plataneras, que estuve allí un par de veces o tres o cuatro, no me acuerdo, pues allí tenía el Dino, Dino ¿eh? y por eso le llamaba Dinolandia, entonces yo no sé si él tenía afijo oficial o no, o simplemente el afijo de Dinolandia, que quizá ni siquiera lo tramitó con la sociedad canina española y que no tenía nada que ver con la Federación Cineológica Internacional, no lo sé. Entonces, este señor trajo las dos parejas, Paula y una perra negra, que no recuerdo cómo se llamaba, Mastín Napolitano, de Nápoles, me parece que fue de Nápoles, y dos machos. Eh, mastines napolitanos también. Y de Inglaterra trajo una mastina, me parece que era solamente una mastina inglesa y un mastín inglés. Eso fue a parar esos perros, la Paula vino a mis manos, la perra mastina negra a manos de Manuel Alemán, de Arucas, carnicero, que ya lo he venido relatando, y mm, mastina inglesa, y eso también fue a parar a manos de Fernando de Lorenzo, eh, que se los compraron a Gustavo Rodríguez, y eso lo llevaron allí en la finca de Plataneras de de Juan Santana Álamo ahí es donde Juan Santana Álamo empezó a tener perros no cuando yo lo visité cuando él me dijo que fuera a las Tres Palmas a visitar al cabrero que tenía una perrita eh, que le había él regalado que le parecía que a lo mejor nos la regalaba porque este señor no mostró ningún interés por la perrita bueno, todo esto que ya yo he ido desgranando a través de los vídeos de los artículos está en el libro del 91 y bueno, pues entonces eh, ahí es donde se empiezan a producir perros y les daban capas uniformes, no manchas blancas. Luego, cuando ya le meten el American Stafford, que llegó después, porque allí en, en, en Fernando Lorenzo ya había metido también el, eh, el, el, el, el, digo, el English Stafford, el Stafford inglés, él compró un perro, hijo del campeón británico, que se llamaba, eh, se llamaba mm, Zape. Zape. Y Fernando Lorenzo trajo Cly, un Bull Mastiff en las mismas fechas, eh, el, el, el Bull Mastiff Cly, eh, hijo de Cly of Kelwell, campeón británico. Y también trajo alguna perra Bull Mastiff. Una que yo recuerde eh, era la madre del rocote. Y de la marquesa, que eran hermanos de Camada, Marquesa Leonada y Rocote Bardino, que eran hijos de esa. de esa. Mmm, Bullmastiff. ¿Vale? Que no sé si a la Bullmastiff le pusieron no sé qué de bandada. No sé, tendría que mirarlo, pero bueno, una perra Bullmastiff. Entonces, y el Rocote y la marquesa, si no recuerdo mal, se llamaba Marquesa, eh, de la misma Camada, pues. cruzaron con un perro llamado Rocco. Roco, que era hijo de Bull Terrier, o un perro predominando el Bull Terrier con un dogo alemán. De ahí venía Rocote y la hermana, que luego cruzaron el Rocote con, en una ocasión, por lo menos cruzaron la hermana con el hermano Rocote. Y yo juzgué en Galdar por las fiestas patronales, que no recuerdo cuál es el nombre de las fiestas patronales, que Clemente Reyes me pidió, por favor, que yo fuera a juzgar. Y yo me negué y le dije, no, pero tanto me insistió que fui. Dice, no, es que estoy juzgando yo todos los años y ya para cambiar, para juzgas tú los presas, y yo juzgo los perros de caza. Vale, pues muy bien, fui para allá. Y allí me tocó juzgar un producto macho de Rocote con la hermana. Era un perro imponente, ya lo dije en un vídeo hace tiempo, ¿no? Espectacular, muy superior al Rocote y a la hermana, eh, nada, era un perro, pero no era prognata, pero sí que cantaba mucho, era mucho más que un bullmastiff, ¿eh? era una cosa exagerada, eh, espectacular era el perro, ¿no? Yo lo dejé segundo y Julián Celis, el propietario, <coughs> vino a discutir conmigo, ¿eh? Eh, porque no se lo había dejado primero yo le dije que aquello daba mucho tufo a bull mastiff eh, que el perro me gustaba mucho y que yo ciertamente si en aquellas fechas yo hubiese tenido aquel perro yo lo hubiese utilizado para cruce para sacar presa de canario estoy hablando de hace muchísimos años eh, porque era un perro espectacular eh, y te pintaba muy bien y ellos seguramente que solo utilizaron hasta la saciedad para sacar perros de presa de canario bien entonces cuando introducen Perros distintos, eh, como el que, lo, lo que utilizó para sacar perros para la pelea o para las pechadas. Antonio, el carpintero de San José, dio las manchas blancas. Y eso lo, tra, lo, lo transmitió a mis perros, porque yo antes no había tenido esas manchas blancas. Pero ese perro, que hay una fotografía de él, eh, pues me dio chío. Y otro hermano que yo se lo regalé a Pedro Pérez, que hace poco estuvo aquí de visita con la esposa. Han pasado, hacía muchos años que yo no los veía. Eh, entonces, ese perro, no recuerdo como Sifón, creo que le puso de nombre, Sifón. Entonces, ese perro también tenía blanco. No era tan imponente como Chio. Chio si lo tuviera hoy, yo lo cruzaría, no por las manchas blancas, sino por la calidad del perro era de una calidad de temperamento extraordinario y de, de hueso espectacular, la boca impecable yo lo utilizaría, pero no por las manchas blancas pero yo lo utilicé en, en aquella época pero lo que me dio de manchas blancas yo lo quité como he dicho en algún vídeo últimamente y tuve un perro en mis manos, eh, hijo de Chío con una perra que era leonada y no dio manchas blancas y eso está metido en mi línea atrás en el tiempo pero está metido, o sea, varias generaciones está metido en mi línea pero yo me fui no de forma intencionada de intencionada hasta cierto punto llegado un momento a mí no me gustaban esas manchas blancas, por ejemplo eh, en cierta ocasión la esposa del doctor Montequi me llamó por teléfono y me dijo porque ella estaba enfermita de cáncer ya. estuvo 10 años luchando contra el cáncer y al final murió de cáncer, pero bueno aguantó 10 años entonces ya cuando estaba malita ya la mujer se encontraba pues muy indispuesta constantemente día a día entonces me dijo mira Manuel que tengo aquí la perra eh, que está preñada del Monster y el Monster a su vez me parece que era hijo de esa misma perra, o sea que había sido una entogamia cerrada. Eh, Mario Montecchi no llevaba, ya, ya hablaremos, no llevaba mucho control, eh, a veces se le cruzaba el hermano con la hermana, ya, ya hablaremos de eso. Eh, y entonces me dijo, Manuel, hazme el favor, ven a buscar la perra, porque yo no puedo atenderla Mario está muy ocupado en el hospital la consulta privada y tal y entonces pues yo me voy a tener que ocupar de la perra y yo no puedo llévatela a tu casa en las perreras que para ahí y ya verás tú qué es lo que haces bien y de esa camada que nació para mí dejé una cachorra Nina eh, yo la, la crié la radiografié, tenía bastante blanco está en internet y esta perra nina de Curtó, pues de cadera estaba bien, era grado B la boca la tenía bien, no había ningún problema el prototipo, bastante aceptable eh, pero de cabeza no estaba muy bien era una perra desequilibrada eh agresiva, en determinados momentos no me gustaba el comportamiento de esta perra entonces yo un día no recuerdo porque hace poco eh, un amigo me decía que yo se la había ofrecido a él, pero él no recuerdo porque no la quiso, no sé y luego se la regalé a un amigo de él, que se llama Benjamín que es de aquí abajo de Tejina este chico Benjamín eh, crió con ella y vendió algo mm, para Gran Canaria. Yo recuerdo que, según me comentaron él, me comentó él, una cachorra se la vendió a un veterinario de Gran Canaria. No sé qué veterinario era, no sé qué capa tenía la perra, no sé cómo era el padre, pero lo cierto es eso. Bien. Pues de esa línea, según me ha comentado Sherak hace pocos días, vienen sus perros blancos. Pero, según Manuel, mi hijo ha estado estudiando en, por internet la genealogía de ciertos perros y me ha dicho, no, no solamente viene de Nina, sino que atrás, atrás en el tiempo, en generaciones, está cruzada esa línea de Sherak, eh, arrastra de atrás, aparte de lo de Nina, eh, un, un perro dogo argentino, ya sabemos que los dogos argentinos son blancos. Y en la piel suelen tener manchas, blancas, manchas oscuras. Bien, pues ese perro está metido ahí. Y yo pienso que ese dogo argentino era el dogo argentino que tenía el doctor Montequi, que yo lo vi ahí. Y el doctor Montequi cruzó con el dogo argentino para el presa, para sacar presa. Pero ellos aquí, sí, en esas fechas ya tenían concepto de raza, pero utilizaban muchas cosas. El doctor Montégui usaba muchas cosas. Y entonces, la Nina, que fue cubierta por el Monster, pues el Monster tenía mucho blanco. Pero ¿de qué le venía el Monster mucho blanco? Por dos ramas. La nuba bardina oscura, que yo la compré en 30.000 pesetas, a Juan el Manchado, el señor se conocía por Juan el Manchado porque en la cara tenía manchas de nacimiento, eh, no recuerdo el nombre que se le da, y vivía en Guanarteme y era muy amigo, era del grupo de Agustín López Melo, eh, de Óscar Muñoz de las Nieves eh, y de otras personas de allí, del Mundillo del Presa, en aquella época allí no se, trataba, no se planteaban el concepto de raza, ni ta, nada de todo eso. Eso aquí sí, y ya se había publicado lo del proyecto de estándar, ya llevábamos años, pero ellos no se atenían al estándar ni nada de todo eso. Entonces, esa perra Nuba era hija de una perra bardina, que ya lo he dicho en algún momento, de una perra de capa bardina oscura, sencilla, una perra sencilla, no era una perra de presa molosa, no, que había sido cubierta, tenía dos paridas, si no recuerdo mal, Juan Manchao dos perras esa perra bardina y otra y tenían colorines mucho blanco algunos ejemplares porque el padre de esos cachorros era el trío y ese perro trío era tirado oscuro con mucho blanco era un perro tremendo muy bueno de temperamento y era de le llamaban trío porque lo compraron de cachorrito entre tres personas Agustín López Melo él oirá, si oye, verá que soy todo lo cierto. Agustín López Melo, Oscar Muñoz de las Nieves y un joven que había tenido un accidente de, de automóvil y quedó con una cicatriz aquí en la cara, en la cabeza, serio, estuvo estudiando veterinaria, no pudo seguir y, y me parece se llamaba... No recuerdo ahora... Bueno, no quisiera dar un nombre... No recuerdo ahora... Bueno, eran tres y por eso llamaban Trío. Y ese perro Trío yo lo vi amarrado con una cadena larga en lo que llamaban el cebadal, si no recuerdo mal por allí por ingenio, por debajo de ingenio por, por, no recuerdo ahora el pueblito, el paguito de allí en el sur, que es donde tenían una industria de algo de carpintería, de muebles, de, de madera de, o importación, no recuerdo qué y allí Agustín López Melo tenía perros y allí tenía el trío entonces el perro tenía mucho blanco la perra, la perra de, de, de Juan el manchado fue cubierta por el trío. Yo me traje una perra por 30.000 pesetas oscura. No me traje nada manchado en blanco, que lo sabía predominando en blanco. Bien, pues esta nuba eh, se cubrió con un perro del doctor Montecchi. Tendría que mirar la genealogía ahora. Pero que por ahí, que tenía el zape, si no recuerdo mal, estaba metido el zape de Fernando de Lorenzo por medio de atrás, en segunda o tercera generación segunda probablemente pero es que había un bulldog también ahí metido de Sergio el mecánico de Candelaria un bulldog con mucho blanco bulldog inglés entonces eso se concentró en Nina entre la endogamia y una cosa por un lado, otra por la otro ahí se concentró y eso lo fue dando pero eso era el perro de presa canario no no era, es más, eh, es más, eso es mucho más lo que ha ido dando el 20%, mucho más. Y además que no se recoge en el estándar y que eh, en sus momentos no se tuvo en cuenta, porque Sherag no se llevaba por el estándar, por lo que decía el estándar. Y otras personas como, están... Han estado siempre fuera, fuera. Eh, es una cría paralela, como yo le llamo, ¿no? Eh, ¿De perros de aquí? Sí. Yo no sé lo que le ha metido de algo que ha traído de fuera, no lo sé. No quiero decir sí o no, no lo sé. Pero podría ser que también haya traído algo de fuera que lo tiene metido ahí. No lo sé. Y él si oye este vídeo, que lo oirá me imagino yo, pues eh, que no quede con la impresión que nadie se lleve la impresión de que yo estoy intentando difamar. No, es que no lo sé, pero sería posible. ¿no? y Entonces, ¿se puede considerar ese pequeño núcleo que justifique la capa blanca en el perro de presa canario, llamémosle oficial? Yo digo que no, porque está fuera de estándar, muy fuera de estándar. Y que ahora, por ejemplo, digan, pues basta que se opongan a, esta, a este blanco, a esta cantidad blanco, pues vamos a, a meterlo más todavía. Podrán hacer lo que quieran. Cada cual eh, puede hacer lo que quiera, pero el criador responsable, consciente de su trabajo, de cómo tiene que, como dicen los italianos, laborar, eh, eh, cómo tiene que trabajar, cómo tiene que laborar Pensando en la raza, en lo que más le conviene, porque todas las razas, todas las razas han pasado por estas vicisitudes, todas, sin excepción. El boxer, por ejemplo, llegado un momento dijeron no a la, a la capa blanca, ya puede ser boxer en 20 generaciones, pero como salga uno blanco o que exceda lo blanco, ese es no apto para la reproducción no tiene papeles, no se lo inscriben y los criadores que van a inscribir una camada de boxer, cuando les aparece uno blanco ya ellos de forma responsable lo apartan, lo pueden regalar o vender a mí me pasó eso en una ocasión aquí me apareció un perro blanco de la perra, no recuerdo, una hija de Chio. Pero claro, lógico, era lógico, porque eso era por la línea de Chio, Porque Rubia, Rubia era la madre de esta perra, no sé si llamaba Ñifa, no me acuerdo. No Tifa, sino Ñifa, podría ser. Esta perra tenía blanco, pero aceptado por el estándar. O sea, muy bien, es una perra guapísima. Un grado de B de cadera, la boca correcta, una perra compacta, muy buena. Y era hija de Chio, con una perra Leonada que hoy le compré también por 30.000 pesetas, que era el precio, que más o menos, a Ramón, el de las Chafiras, Ramón González creo que se llama, eh, maestro nacional, profesor de GB eh, que lo visitamos una vez, Agustín López Melo, Manuel Martín betencourt Miguel Ángel Pichón, creo que estaba también, González, y fuimos a visitarle allí cuando teníamos aquellas reuniones y tal, bueno, pues allí fuimos, y tenía una camadita y yo le compré una cachorrita en 30.000 pesetas leonada. Y esa era la piba leonada que yo tenía aquí. Yo tengo descendencia de piba, ¿vale? Pues, eh, ¿a qué iba yo con esta historia de los, las manchas blancas? Eh, bueno, pues esta perra leonada, yo se la puse... a ah, que era la madre, la madre de, de Ñifa esta, ¿no? y esta era hija de Chio, bien, pues me dio un, esta, con, con, con, con qué perro, no recuerdo ahora con qué perro, con el perro que fuera, esta hija de Chio me dio un perro blanco, con un parche en un ojo, leonado claro, entonces yo no la puse a la venta, no lo puse a la venta, entonces me vino un, un amigo del sur, amigo hace muchos años, lo conocí por la cuestión de los perros, de pastor alemán, él, este joven hace muchos años que, bueno, ya no es tan joven, eh, de soltero, venía por aquí, después, luego lo conocí con la, con la novia, que se casaron, luego tuvieron hijos, eh, médico ella, pues eh, un día me vino con su hermano, si no recuerdo mal, era su hermano el que me compró el cachorro, se empeñó en comprar ese perro, que él, él venía, me parece, un, eh, con una silla de ruedas, no sé, no quisiera yo equivocarme. Eh, yo sé que el que me lo compró era y me parece que era hermano de este joven no bueno, entonces se empeñó en comprar el blanco y yo le decía que no, que no está dentro del estándar y se empeñó y me lo compró y me parece que me lo compró por 100.000 pesetas de la, de la época no pero yo no lo quería vender porque no estaba dentro del estándar y si ahora mismo que es, es improbable que me salga ningún perro manchado de esa manera, eh, improbable. Pero si me apareciera alguno, yo automáticamente lo aparto. No apto. Ni para la venta, ni para la reproducción. Bien. Entonces, a lo que voy es que, después de la conversación que yo he mantenido con sherac hace unos poquitos días, cinco o seis días, eh, al día siguiente o a los dos días de que nos robaran los cachorros, yo lo llamé para decirle, mira, me ha pasado esto. Si tú te enteras de algo, porque yo, pien, yo pensé de entrada eh, que será que, que lo consideraba y lo considero amigo, que él no haya tenido nada que ver. Y entonces le dije, mira, me encuentro yo en esta situación, la verdad que fue muy desagradable, luego haré un paréntesis y comentaré sobre este tema. ¿no? Entonces, bueno, hablamos de las manchas blancas, de esto lo otro, y da igual. Entonces, bueno, yo sigo manteniéndome en mis trece. Eh, cada cual, como he dicho yo en algún vídeo, en algún artículo hace años, eh, yo quería por preferencias, ¿eh? siempre dentro del estándar. La capa negra la mantuve, cuando nadie la quería, el club no la quería, pues yo, capa negra. Pero yo no era el único, porque en, en el primer registro de raza en Gran Canaria yo no presenté nada. Óscar Muñoz de la Nieve, sí, que era del grupo de Agustín López Melo y otros. Y allí presentaron y en la crónica de esa, ahí se ve y lo menciono. Y allí se empeñaron en que pasaran y pasaron. De lo cual yo me alegré muchísimo. Porque yo venía luchando en artículos y en todo a favor de la capa negra. Y yo era defensor también de las manchas blancas. Pero cuidado, de lo que yo venía diciendo y se puede, cualquier persona que lea el libro lo verá. Que yo digo en un momento determinado que antes, cuando las pechadas de los perros, que se pechaban aquí en Canarias, pues que no tenían en cuenta la capa, fuera blanco, negro, manchado, bardino, cenizo, no ponían asunto, pero cuando ya entramos en el capítulo posterior, que es el de la creación de la raza, ya con un concepto de raza, ya así se va definiendo el prototipo racial que hay que respetar ahora estas personas que hacen una cría paralela ¿eh? paralela como hace Chirac y otras personas que yo no digo que esa cría paralela sea bueno o malo yo digo que no respetar el estándar que no están dentro del estándar que luego los venden para Brasil eh, como he visto yo ahora que Manuel me dijo, mi hijo, mira, esta perra se la ha llevado un señor de Brasil y es de Xerac, bueno, pues esa perra no está dentro del estándar, y este señor de Brasil, ¿cómo se llama?, eh, no sé qué, de la muerte, bueno, pues, la, eh, no recuerdo el nombre, pues, mm, eso no es un perro de presa canario, lo quiero decir bien claro, para que las personas que vean este vídeo en Brasil, en Estados Unidos, en toda Hispanoamérica, en España, en Canarias, ¿eh? que yo doy la cara, no estoy difamando, simplemente digo que eso no es el perro de presa canario, lo que no está dentro del estándar no es, ahora que le viene un señor de Brasil o de Canadá o de Alemania y le gusta el perro y lo compra, muy bien, pero si lo mete en la cría, y quiere respetar el estándar y quiere, quiere criar con el prototipo, el estándar de la raza, eso no es válido. Claro que yo he visto que este señor y otros de Brasil y de otros sitios no se atienen al perro de presa canario. Dicen tradicional, como digo en el vídeo anterior, tradicional nada, ¿Eh? y ya ha dicho también el vídeo anterior, genuino. Eh, porque yo empecé a llamarles tradicional, porque había que decir algo para seguir la tradición. Eh, no era el mismo perro, pero siguiendo la tradición, eh, de los de las pechadas, ese perro a, semeja, a, a semejanza de lo, de lo que podríamos considerar esos perros, desde el punto de vista prototípico, pues eso es la tradición. Y no podemos decir la tradición de los, de los acuerdos de los cabildos, de los perros de presa, solamente podemos referirnos al perro de presa pero no sabemos cómo eran y eso no se puede considerar tradicional tradicional es el nombre ¿Qué es lo que viene desde los acuerdos de los cabildos viene de España, viene a las Islas Canarias y en las Islas Canarias en esos acuerdos se les llama perros de presa y a los otros perros de ganado que eran los mastines ¿eh? del mismo tronco los mastines entonces cuando ya está recogido en estándar y en el Proyecto de estándar, ya con concepto de raza, eh, ya es el genuino. A partir de ahí, laborando generación tras generación, es el genuino. Que se basa en unas tradiciones, pero ya esas tradiciones están recogidas en el estándar. ¿Que hay que retocarlos Sí. Y yo lo voy a hacer en breve, en el estándar que tenemos nosotros, es estándar. No el estándar del club que hay diferencias, el estándar que de mutuo acuerdo, eh, de consenso, como le llamábamos, de aquellas cuatro horas más cuatro horas en Gran Canaria, en que colaboramos, contribuimos a las distintas partes, como independiente por Gran Canaria, Clemente Reyes y, y Miguel Vega y alguien más, de allí había dos clubs. Y por Tenerife, como independiente, Manuel Curto Gracia, y el club oficial. Todos allí eh, eh, perfilándolo. Y ha he hecho comentarios también con respecto a las contribuciones de unos y de otros. Y podría extenderme más. bien Entonces, esta cría paralela se puede meter dentro del cauce oficial. Se puede meter. Porque son canarios. Pero tienen que pasar... Eh, el registro inicial para poder entrar ese es el proceso ¿Eh? y ahí no se lo van a aceptar cuando no está dentro del estándar ahora, sí los pueden vender como perro de presa canario genuino, no lo digo abiertamente no que los pueden vender muy bien vendidos pero si sí, me parece muy bien por ejemplo, en el vídeo anterior, largo, largo, que hablo de Paul Meyer, y hablo de King Flu, del otro criadero que ya no parece ser que ya no cría, Iron Bull, que ya no cría, de otros criadores de Portugal, de Brasil y de otros muchos sitios, ¿eh? pues eso es un cría paralela, pero de fuera de Canarias, que no tiene que ver con Canarias se aprovecharon y siguen aprovechándose de la denominación perro de presa canario canario y por eso yo lucho en contra de esa gente, porque me considero me considero eh, con autoridad suficiente eh, como para decir esto porque eso de canario como raza lo planteo yo ya en el proyecto de estándar y de ahí pasa al estándar oficial posterior. Y eso pasa en los artículos y a partir de entonces la denominación en todo canario y en todo el mundo se va extendiendo como perro de presa canario. Y yo me niego a aceptar todo aquel perro que no es canario, como ya he dicho, claro y raspado. Se criarán en la península, en Alemania, en Rumanía, en Estados Unidos, en Brasil, donde quiera que sea. Pero tienen que demostrar que eso es canario. No una cría paralela. O que le estén metiendo otras cosas y le siguen llamando perro de presa canario. Me niego. Y me parece que el club español del perro de presa canario tiene que negarse. A eso. Y el club oficial de Gran Canaria... Que no, es de, que no está afiliado a este ni a la Federación Cinológica Internacional, pero que tiene validez, ¿eh? que yo no sé quién lo preside ahora, eh, lo presidía don Miguel Vega Rivero, de Gran Canaria, y el último viaje que yo estuve en Gran Canaria, le hicieron un homenaje, yo estuve allí, ¿eh? le dieron unos diplomas y tal, eh, bueno, y ya el hombre pues se jubilaba por, por cuestiones de edad y tal, y no sé quién ha entrado no me ha interesado tampoco porque yo estoy en otro tema. ¿eh? No es que a mí no me interese saber quién es el presidente de allí, sí, pero que tampoco no es trascendente, que yo lo sepa o no lo sepa. O sea, ellos se rigen por su, su forma de, de criar y de seleccionar, unos más, otros menos, ¿eh? con más problemas, menos problemas, lo mismo que pasa aquí, pero este es el oficial. ¿eh? Entonces, eh, yo pienso que también el club de Gran Canaria tiene que eh, regirse por este estándar porque ellos estaban en esa mesa de consenso y tienen que ceñirse a ese estándar para no diferenciarnos ostensiblemente los perros de Tenerife y los perros de Gran Canaria y de los perros de Barcelona, de Madrid, canarios, lo que hagan los demás pueden hacer lo que quieran. Ahora mismo eh, King Zulu acaba de mandar un perro, no lo digo como crítica, que conste. Yo simplemente digo que deben de renunciar a la denominación de perro de presa canario. Ahora pueden criar lo que quieran y venderlo. Y que creen una asociación con un nuevo nombre, lo que sea lo que quieran y que se asocien de Brasil, de, de, de, de Portugal, de España, con bajo otra nomenclatura, o sea, otro nombre, perdón, entonces, eh, y que críen lo que quieran. Acaba de mandar, por ejemplo, un perrito, por lo visto, eh, no sé si es a Brasil, me lo mostró mi hijo, eso no es un perro de presa presagrario, o sea, eso no puede entrar en el estándar en el del perro de presa presagrario, por dos razones obvias, evidentes. La capa. Y el prototipo racial, o sea, primero, la capa. No. Y segundo, el prototipo racial. La morfología. No. Ese perro tiene la cabeza, los, el plano cráneo cara, no es el adecuado. Tiene stop considerable. Y tiene el cráneo convexo. Eso no es un perro de presa canario. Que ellos pueden criar otro perro. Pero ya dejemos de hablar. Yo digo que es una, es una, son ramas paralelas para que todos nos demos cuenta de que cuando digo paralelos, que está fuera. Pero es que para que esté fuera de verdad tienen que renunciar a la denominación. Lo han hecho los del, los del Alano Español, lo han hecho de hace un tiempo a esta parte en los del Dogo Español, pues ellos pueden poner también algo de Dogo Español o lo que quieran, pero otro nombre. Y entonces pueden criar perros que no tengan que ver o que apenas tengan que ver porque no tienen por qué guiarse por el, por el estándar del perro de presa canario. Y por eso yo hago tanto hincapié desde el principio, siempre el estándar, el estándar, el estándar. Irán cuño. ¿Y por qué Manuel tiene ese empeño si no pertenece al club, ni de Gran Canaria, ni el de Tenerife? Hombre, por razones obvias. Por razones obvias. Yo no soy el origen del perro de presa canario. Perdón, del perro de presa. El origen es España, cuando llega a Canarias. Lanzarote, Fuerteventura y luego el resto de las islas. Quede claro. Yo no soy ese origen. Pero yo tomo el nombre de ese origen, España, que está en los acuerdos de los cabildos, luego el nombre Perro Presa, de aquí de Tenerife y Gran Canaria, cuando las pechadas, y yo le agrego lo de Canario por ser de Canarias, como decía yo en aquel artículo, y en el proyecto de estándar, pero en ese artículo, publicado en el periódico el día, yo decía por ser de Canarias, canario, como raza, una raza, que se estaba empezando a gestar. Entonces, yo no tengo por qué estar en el club ni fuera del club. Yo vendo mis perros de presa como Irema Curto kennels Y todas aquellas personas que quieran comprar un perro de Irema Curto kennels aquí los criamos, así de claro, pero yo defiendo el estándar, porque el estándar actual, aparte de que yo escribí el proyecto, lo he defendido siempre, y en la mesa de Gran Canaria, de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la mañana, yo estaba allí, para corregir y para aportar y nadie nunca eso me lo cuestionó porque manuel curtó este señor que les habla fue el origen no del perro de presa ni de la denominación del perro de presa sino repito canario y a partir de entonces se le llamó canario no, hombre, si es de Canarias, sí, pero nunca se había planteado. Nunca. A partir de entonces, y el club que después pasó a ser oficial, lo tomó por ahí, años después. Y los de Gran Canaria, lo mismo. Lo mismo. Porque, por ejemplo, el Majoreno no lo llaman canario, el Garafiano no lo llaman canario podían haberle llamado los del club de aquí si yo no hubiese existido ni hubiese planteado nada supongamos que se hubiese fundado el club que tengo mis dudas si hubiesen fundado un club sin yo existir ni haber planteado nada a lo mejor hubiesen llamado el perro de prese, ten, tinerfeño o de tenerife como el garafiano o el esperancero podían haberlo hecho también en Gran Canaria o en ambos sitios dos razas distintas como se pretendió en determinados momentos yo dije no no, no. El podenco canarios para de todo Canarias, porque es un perro común a todas las islas Canarias. El ibicenco se puso como ibicenco porque al parecer la tradición tiene como origen de la isla esa raza de perros de caza, ¿eh? Ibiza. Bien. En el caso de Fuerteventura el perro Pardino, Majoreo, mal llamado, ¿eh? pues lo de ganado es común a todas las islas, que eran mastines. y Aquí los acuerdos y en todas las islas, pasa que los documentos desaparecieron, ¿eh? los acuerdos, las ordenanzas, lo que crea que fuera, pero era común a todas las islas a partir de la conquista. Eso es lo que yo defiendo. Y eso se ve ahí en lo de Villar y Clavijo, en la historia de Villar y Clavijo. No hay que ser un lumbrera para percatarse de ello que eran de España, se traen aquí como la rubia gallega, y ¿qué le van a llamar? ¿La vaca basta de Tenerife o de la esperanza, como la manta esperancera? Bueno, la manta esperancera muy bien, sí. Seguramente que se empezó a usar aquí. La manta esperancera, en su origen, es la manta hecha a mano, a mano con el telar antiguo, eh, no viene de, la, de las mantas estas que compran en Inglaterra, no, era de León de la zona leonesa. Yo tengo familia León que estuve visitándolos hace muchos años para conocerlos que yo no los conocía y eran industriales de eso. Yo dije, "Caray, pues si esta es la manta la manta esperancera, el mismo tipo." Y yo tengo conservo una manta hecha en el hierro que no es la manta esperancera, es la capa herreña, porque me la hizo una señora de allí cuando mi suegro era eh, presidente del Cabildo de, de, del Hierro, eh, bueno, delegado del, del, del, del, del gobierno de, de la isla del Hierro, sí. Bueno, pues entonces allí había una señora mayor que con el telar antiguo hacía eh, capas. Yo la conservo, hecha por esta señora. Entonces yo la visité con mi cuñada cuando mi, mi suero estaba allí de delegado del gobierno, entonces yo le dije, señora, ¿usted no me haría una capa de estas? Y me dijo, sí, claro, pero al cabo de un tiempo, que yo la llamé para decirle, oiga, ¿y la capa cómo va? Dice, no, todavía no he tenido tiempo de empezar, porque claro, una cosa muy rudimentaria, tal lares de esos antiguos, tenía otras cosas que hacer y da igual. Dice, Lo que, la manta tradicional era negra, de lana negra, con el cuello que caía sobre los hombros, de lana blanca dice ahora resulta que aquí ovejas negras hay muy pocas y lo que hay es lana blanca entonces en lugar de hacer la capa negra con el cuello blanco pues lo vamos a hacer a la inversa y me hizo la capa bien, eso de dónde venía de Castilla eso no lo llevaban los aborígenes y aquí la capa de los que se establecieron aquí para el clima frío esa capa la esperancera como se le llama no aquí de la esperanza que estoy muy frío muy húmedo muy húmedo donde yo vivo en invierno bueno pues es la manta esperancera bien a lo que voy a lo de los perros canario y mastín canario y podenco canario está el podenco enano del hierro que yo hice un trabajo que lo vamos a publicar dentro de poco aquí, ¿no? bueno pues ese sí que hay que llamarle reño, el nano como se le llama en el hierro enano, nano, pues ese perrito, ya lo ya publicaré el trabajo ese con fotografías pues ese sí que se gestó en el hierro, no vino de España de la península ibérica en época de la conquista, no eso es de hace unas cuantas décadas para acá, se gesta allí como el ratonero de la palma, se ha gestado ahí. Pero el mastín, canario y el perro de Ganao era lo mismo, sostengo yo, de todas las islas. Los perros de pastor eran de todas las islas. Los perros aborígenes no, eran unos de Tenerife, otros de Gran Canaria. Y los aborígenes de Tenerife y los, abogados, los aborígenes de Gran Canaria no tenían nada que ver unos con los otros, ni los perros, no. lo cual no quiere decir que fueran similares, que eso tampoco sabemos muy bien. Nos llevamos por lo que dice Alonso de Espinosa y Núñez de la Peña de los de Tenerife, y nos llevamos por lo que dicen en la versión B y en la versión G. Eh, Montier y Leverrier de los perros de Gran Canaria cuando van merodeando allí para conquistar y dice los animales que allí tienen las cabras, las ovejas, da igual y unos perritos pequeños parecidos a lobos entonces volviendo al perro de presa canario eh, el perro de presa canario estándar hay que respetar el estándar y yo que he estado en sus orígenes y fue el que le elaboró el proyecto de estándar, el que estuvo en, la, en esas cuatro horas, más cuatro horas allí, ¿eh? nadie nunca se le ocurrió decir, usted aquí no hace nada. No. Luego lo intentaron. Con Manuel Martín Betancur a la cabeza. Pero ahí como estábamos y ellos me tenían que respetar a mí, dentro de ese negociado porque los de Gran Canaria me defendían a mí yo me llevaba muy bien con los de Gran Canaria yo viajaba mucho a Gran Canaria aparte que yo había vivido seis años allí antes de irme a Venezuela ¿Eh? dos hijos de los mayores míos nacieron allí yo estoy muy vinculado afectivamente en todos los aspectos a Gran Canaria Es ¿Eh? lógico y normal pero aquí, cuando nos reuníamos en la taberna, eso está en el libro, en la taberna alemana, en la Rambla, eh, con Carlos Almenero, con Ana Mesto, con la gente de Gran Canaria y tal y cual, hicieron lo posible y lo imposible para que yo estuviera fuera. Y entonces allí había, hubo un rifirrafe y los de Gran Canaria dijeron, si, si no está Manuel Curtón nosotros tampoco. Entonces a Manolito Martín Bettencourt no, y a los demás, Miguel Ángel Pichón y esa chusma, ¿Eh? No les tocó más remedio que aceptarme, pero allí estuvieron maniobrando y se estuvo demorando ¿eh? la reunión que íbamos a tener con Carlos Salas, que Ana Mércio estaba fuera escuchando, pero no estaba en la, en la, en la reunión, ¿eh? y estaba pues el presidente de la canina de Gran Canaria, si no recuerdo mal, Augusto Fierro, ¿eh? que también hizo una, una intervención, ¿eh? y no recuerdo quién es más, bueno estábamos allí, pero hicieron lo posible y lo imposible para que yo no estuviera, para echarme fuera ya definitivamente, y esa maniobra fue de Manuel Martín Bettencourt, pero le salió mal, a Manuel Martín Bettencourt le ha salido mal todo, aparte de eso, que no es una, una cosa baladí, intrascendente, no, eso es muy importante, <tose> ¿Eh? él quiso echarme del presa canario, pero no lo logró, ¿cómo lo iba a lograr? pero si sí, él era un pardillo Sí, se había montado en el burrito del club oficial ¿eh? ya desde el principio porque yo no quise crear fundar el, el, el, el, el club del perro de presa canario porque no teníamos perros y se lo dije así, en Tamaimo pero si sí, él que sabía de perros él tenía el maján que yo le había vendido por 25.000 pesetas. No tenía ni idea. Como se suele decir, estaba más limpio que un escoplo. Un escoplo es un cincel. ¿eh? Limpio, no tenía ni idea de nada. Ahora le gustaba el protagonismo y se, apunta, se quería apuntar a ese carro. ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Se pasó a los que criticaba, Juan Quevedo Martimón y sus amiguetes. ¿no? Y allí acabó haciéndose... El primer presidente Enrique Fajardo, segundo presidente Juan Quevedo Martinón y ya secretario Manuel Martín Betancourt y TACA, presidente Manuel Martín Betancourt y ahí estuvo con Miguel Ángel Pichón. ¿eh? Ahora entras tú, ahora termino yo y ahora entro, digo, terminas tú y entro yo y así pues años. ¿eh? con todas las irregularidades y muchas más que hubo, que he ido denunciando en estos vídeos, pero ya lo denunciaba en artículos años atrás que están recogidos en el libro del 91. Entonces, volviendo a lo que vengo planteando, eh, lo, de lo, lo del estándar y los perros que tienen que aceptarse. Pues yo sigo diciendo que hay que aceptar lo que dice el estándar. Y la capa negra también, señores del club oficial. Que ya hay gente, socios del club oficial, que han cruzado con perros de Xerac y tienen cruce de eso. Negro, que me parece perfecto. De los perros que van de los míos. Eso viene de los perros míos. sino que salgan y digan que no, que no es verdad. Bien, negros. Y las manchas blancas, el club las tiene que respetar. Las que acepta el estándar. Porque todas las razas, que es lo que antes apuntaba, todas las razas en sus inicios han tenido problemillas con, la, con si tanto de esto, tanto de lo otro, que si, si manchas blancas o no manchas blancas, no solamente... El pastor alemán, por ejemplo. ¿El pastor alemán aceptaron los perros arrelequines? No. ¿Los pelos largos? No, que todavía siguen apareciendo de vez en cuando, pero no lo aceptan para la cría. ¿Aceptaron con perras caídas, orejas caídas? No dijeron este es el estándar y se respeta el estándar y el que no respeta el estándar pues no se, no se le reconocen los perros, punto, en las confirmaciones de raza no se reconocen y no hay más, hay que respetar el estándar de todas las razas caninas y si no, no se llega a nada, lo que yo he venido diciendo que hay mil perros y todos son distintos es una exageración, no porque eh, lo cierto es que y yo veo en internet, porque claro, yo no puedo estar en todas partes viendo, yo además no voy a, a las muestras ni a las exposiciones, hoy puedo verlo en internet, por YouTube, y veo que va habiendo más uniformidad entre los perros de los afiliados al club, sean de Canarias o sean de fuera, lo van logrando. Otra cosa es la funcionalidad, porque ellos están centrados en las exposiciones, otra cosa también es con respecto a las caderas, las bocas, bueno, sobre eso voy batallando, voy batallando y al que le guste bien y si no, que le echen azúcar, como he dicho ya en un vídeo, ¿no? Bien, pero entonces, las manchas, que este vídeo yo quería que fuera solamente de las manchas blancas, y acuérdense que si entran en mis vídeos, el primer vídeo que hice yo, que era simplemente hacer ese, no quería hacer ninguno más, Mi, era por aquello del primer simposium del perro de presa canario en Gran Canaria, y a mí me rogó Clemente Reyes porque yo no, no podía ir, tenía medio complicado, porque tenía perras paridas y, y en aquellos años, hace ya, pues no sé en qué año fue, por ahí tengo yo eh, lo que me regalaron allí y tal, eh, hace unos siete años, seis, siete años por lo menos. Bien, Y al final fui, por complacer a Clemente Reyes Santana, si no, no hubiese ido. Y cuando fui a Santa María de Guía a dar una charla, fue por Clemente Reyes Santana. Y cuando fui a juzgar mucho antes en Galdar por las fiestas patronales, a juzgar a los perros de presa, fui por Clemente Reyes Santana. Si no, no hubiese ido. O sea que seguramente Clemente verá esto, eh, eh, lo que yo hablo, y es así. Ha sido por Clemente Reyes Santana. No por otra cosa, porque nos ha unido muy buena amistad, porque lo conozco hace muchísimos años y en mi libro, que no lo voy a quitar, la carta que él me dirigió cuando él tenía, me parece, 18 años, lo que allí plantea y yo le respondo. Está en el libro porque me parece que es importantísimo. Tanto lo que él me plantea como lo que yo le respondo. ¿Vale? Eh, pues bueno, ya concluyo el, el vídeo aquí. Me parece que es suficiente. Eh, este amigo mío, pues bueno, ya lo verá. Lo verá cuando mi hijo suba esto eh, a la red y, y verá que, me, que he vuelto otra vez a machacar lo mismo para que quede bien claro. Que yo no soy el que se ha inventado el perro de presa canario. Repito, eso viene de España y en los acuerdos de los cabildos perro de presa. Pero eso lo conocían los que pechaban perros. Ni puñetera idea. Y mucho después, y todavía hoy, no saben lo que es eso de los, de los acuerdos de los cabildos. Y crían perros de presa. Y piensan que saben mucho de perros de presa. ¿eh? Y Manuel Curtó para arriba, y Manuel Curtó para abajo. Sí, pero, bueno, lo siento mucho. Es que hay que defender lo nuestro, porque eso es que dicen lo nuestro, lo canario. Porque ellos son canarios y yo no, y otros no. Lo nuestro, lo nuestro, no, mire, perdone usted. No, lo nuestro es de los que criamos y seleccionamos con una ética, con una seriedad, con un estándar. Y esos perros son ya del mundo. Los pastores alemanes, el origen es Alemania, pero son del mundo. Y los criadores de pastores alemanes que en el mundo, que son miles, los que no lo hacen bien no van a ningún lado. Los que crían bien, esos son los que están en el pastor alemán. Y esos son los que venden a buenos precios. Esto es muy pequeño. Yo me tuve que retirar de la cría pastor alemán. Porque el mercado yo lo tenía aquí. Yo no tenía mercado. Yo solamente en dos ocasiones vendí perros fuera. Una perra a Madrid y una perra a Italia. Buenísimas las dos. Y luego me lo han confirmado, me lo han dicho. Bien. Porque yo criaba muy buenos de Alemania, traía de Alemania y criaba perros muy buenos. Y era igual de riguroso, de estricto, en la cría y en la selección, en el pastor alemán que en el perro de presa. Y cuando yo iba a Alemania a comprar para la reproducción, tanto en adultos como en cachorros, y yo me esmeraba de comprar que podía equivocarme y me gasté mucho dinero en perros. Dinero que no tenía, que pedía un préstamo bancario. En una ocasión... Pedí yo en Caja Canarias un préstamo de 4 millones de pesetas. 4 por, 4, eh, a ver, 4 por 6, 24 mil euros para comprar perros. No solamente pastores alemanes, pero la mayor parte de ese dinero me lo gasté en pastores alemanes en Alemania. Me traje, no sé si fueron 11 o 12 de un viaje. Entre cachorros y adultos. Más cachorros que adultos. Por la calidad. Entonces, eh, la mayor parte de la gente no sabe lo que son los acuerdos de los cabildos, ni se han interesado, no se, no se preocupan de verdad en la cría y la selección del perro de presa canario. Ahora, eso sí, ellos son los que saben. Pues eso es un error. Tenemos que admitir que aún esmerándonos, aún conociendo bien el estándar, queriendo criar con el estándar, ¿eh? Eh, nos, no logramos, no digo nos equivocamos no logramos el fin que pretendemos eh, como pretendemos que sean lo más perfectos posibles lo más estándar posibles en todo en el prototipo racial que no es solamente el, el perro es el comportamiento por eso yo digo el, del, de, que tenemos que acercarnos del perro real al ideal el ideal significa todo, el instinto de guarda ahí es donde hay que dar el callo porque la cosa está complicada porque la mayor parte de los perros de presa que se están criando y mucho más estos de las exposiciones, el instinto de guarda lo tienen dormido porque no se selecciona eso eh, las cualidades de un perro se seleccionan mediante la cría y la, o sea, la cría, el macho y la hembra que uno utilizamos que uno. yo tengo ahora mismo una perra le he sacado una camada esa perra no ha sido adiestrada, ni provocada para, adiestra, para ataque, para guarda y tal y igual. Y es una cosa exagerada. Bueno, pues le puse un macho, Congo, en los papeles, Shito con X, ¿eh? y yo me he quedado con dos hembras, los demás los hemos exportado. Toda la camada. Tienen un instinto de guarda extraordinario, las bocas impecables. Bueno, las tengo yo aquí, tienen seis meses. Suelto todos los días un rato, un buen rato, como hora y medio, ahora tengo que soltarlas. Eso, cualquier ruido, cualquier cosa, están en el aire. Eso es lo que hace falta en un perro de presa canario. La mayor parte de los perros de presa canario no lo tienen. Pues entonces, ¿de quién hay que dejar? De esa perra. Y ahora, el próximo celo ya se lo he dicho a mi hijo. Le voy a poner, porque esa perra ha criado una, una sola vez en dos años. ¿eh? Eh, pues ahora le pondré... A Goya, voy a probar, no, no Shito, sino Goya, que es otro gran perro que tengo yo aquí. Grandísimo, maravilloso, lo tiene casi todo. Pues se lo voy a, voy a probar con este perro, a ver, y después yo veré el resultado. Si repito con Shito, Congo o Goya. Bueno, pues esto es complicado, ¿no? Es complicado, o sea, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no nos vamos alejando del estándar comportamental, cuando yo hablo de lo comportamental, el comportamiento del animal como perro de guarda, porque si decimos, y el estándar está recogido, no es un perro de caza, es un perro de guarda. Es así de simple, pero si esos perros no guardan, Aparte de la salud física que yo hablo siempre, las bocas completas, las caderas, los codos, bien, la morfología, pero ya podemos tener un perro, un perro, bueno, rayando en lo perfecto, pero si le falla eso aquí, el instinto de guarda está ahí dentro, que desconfía no porque le están provocando una y otra vez y otra vez y venga a tocar con el, con el palito, con el latiguito y venga y ahora lo haces tú y ahora el otro para que el perro reaccione, sí, pero en cuanto no hay esas personas que los provocan, ellos duermen ese es el grave problema, no, tiene que ser natural pero natural cómo es, pues seleccionando ejemplares que aporten eso pues nada, un cordial saludo eh, pongan un perro de presa que en sus vidas de selección, con buena salud, con buen instinto de guarda, con buena morfología, y el prototipo en su conjunto, esa cabeza, ese esqueleto, esos aplomos, y entonces vamos por buen camino con la raza, porque hay que seguir construyendo la raza mediante la selección, camada tras camada, en todos los países de la tierra porque hay y hay presas canarios en cantidad de sitios manuel me decía no sé cuántos miles hay ya de criadores de presa canario seguramente que la mayor parte de ellos son malos o mediocres pero bueno vamos a seguir vamos a seguir ir tomando conciencia porque hay razas que se han mantenido muy bien y las han ido mejorando con el tiempo gracias a una selección y eso no lo hace una sola persona lo hacen los criadores en general un cordial saludo.